Estando confinados, balcones y ventanas han sido el lugar en el que en estos días, a las 8 de la tarde, brotan emociones y sentimientos. Emociones y sentimientos como los que ha presenciado este parque hoy vacío prácticamente, o su pista de básquet donde juegan los adolescentes, los bancos donde charlan distendidamente e intercambian miradas cómplices, la petanca donde se distrae la gente mayor y echa sus campeonatos... El parque a lo lejos, infantil, donde los niños juegan vigilados por sus padres. ¿Alguna vez disteis un susto en estos parques a vuestros padres cuando erais pequeños? Partamos de un ejemplo. Me despisto, estoy en el parque y de repente el niño se pone en peligro. Afortunadamente no ha pasado nada. ¿Cuál es el origen y qué función tienen las emociones? Pero las emociones surgen dentro del proceso evolutivo de algunas especies simplemente como un método de adaptación y de supervivencia. Tienen en origen una función vital, la de identificar situaciones o de peligro o de bienestar, para reaccionar rápidamente, es decir, adaptarnos con eficacia al medio. Si es una situación de peligro, buscaremos o huir o neutralizarla. Si es una situación de de bienestar, lo que buscaremos es alargarla o simplemente disfrutarla. Aquí lo tenemos en forma de mapa conceptual. Por lo tanto, función básicamente vital de reaccionar con rapidez frente a situaciones de peligro o de bienestar. En el ser humano hay una especificidad. Y es que no solo reacciona frente a estímulos que tienen un valor vital, sino a aquellos que han ido adquiriendo también... Importancia para él en función de su contexto cultural y social. Las emociones nos predisponen para la acción a través de una respuesta de carácter complejo. Así como se produce un cambio en el medio, ya sea interno o externo, por ejemplo. La presencia de una amenaza se produce en el individuo una excitación y una reacción en tres ámbitos. El fisiológico, el cognitivo y el conductual. En el plano fisiológico lo primero que sucede, encontraríamos una serie de reacciones físicas de carácter involuntario, tanto internas, si tomamos como ejemplo esta situación, sería un aumento del ritmo cardíaco, un aumento en el ritmo de respiración, en el tono muscular para prepararnos para la defensa, posiblemente se nos erizaría un poco el vello, y a nivel externo, una expresión facial, y una determinada postura corporal, que nos prepararía también para la defensa. En el plano cognitivo, somos conscientes de que sentimos una emoción. En este caso, sería miedo. Y asociamos esta situación a todo lo que hemos vivido previamente. Y todo lo que hemos vivido previamente a situaciones similares, condicionará que esta emoción sea más intensa o menos intensa. ...e inmediatamente asociaremos también esta situación a todas las consecuencias que nos pueda traer, Es decir, si podemos o no superar esta amenaza, si estamos en situación de inferioridad, etcétera, etcétera. Y por último, ante esta emoción, se genera siempre una respuesta de carácter tipo, es decir, modelos similares de conducta. Hay, si el estímulo es negativo... ...tres respuestas tipo. La primera es la inhibición, es decir, quedarnos paralizados sin saber qué hacer. La segunda es la lucha, nos enfrentamos. Y la tercera es la huida. Siempre que un estímulo es de carácter negativo, sea una amenaza o de otro tipo... ...estas son las tres respuestas de carácter básico. Por lo tanto, y resumiendo, tenemos que esta respuesta compleja está generada por el ambiente... el medio en el que nos hallamos, que genera una emoción... Incide en lo que pensamos y condiciona lo que hacemos. Por lo tanto, primero sentimos, después pensamos, por último actuamos. ¿Cuáles son las emociones y cómo las podemos clasificar? ¿Cuáles son las tenéis enumeradas en el libro? ¿Y cómo las podemos clasificar? Vamos a ver las dos clasificaciones principales. La primera... ...distingue entre emociones básicas o primarias y complejas o secundarias. Estas segundas se derivan de las anteriores. ¿En qué se diferencian? En tres aspectos. Las básicas o primarias están vinculadas a funciones puramente vitales... ...mientras que las complejas o secundarias lo están a valores de carácter sociocultural. Mientras que las básicas son universales, es decir, son iguales para todos los individuos de una misma especie... ...y son más intensas, las complejas o secundarias dependen del entorno cultural en el que hayamos crecido y pueden ser menos intensas. Y por último, las básicas generan una respuesta a tipo y una expresión facial que es igual, decíamos, ¿no? en todos los miembros de una misma especie. Muy similar. En cambio, las complejas o secundarias son aprendidas y por lo tanto es diversa. La forma de manifestarlas dependerá mucho del entorno cultural, como expresen, por ejemplo, cada una de esas emociones. Ejemplos de emociones primarias serían la ira o el miedo, de secundarias serían la envidia o el odio. Hay una segunda clasificación hecha por Vizquerra que tenéis en el libro en la página 127 y que distingue entre emociones de carácter positivo, negativo o de carácter ambiguo. Volvamos al inicio, al balcón. A las 8 se producirá un cambio en el medio que generará en nosotros una emoción. Y aquí está el cambio en el medio. En el plano fisiológico... Nudo en la garganta, la piel de gallina. A muchas personas se les nubla la vista, se les caen las lágrimas. En el plano cognitivo, somos conscientes de un conjunto de emociones entremezcladas. De tristeza. ...por toda la gente que está sufriendo y padeciendo la enfermedad... ...de miedo... ...a caer enfermos... ...o a que muera alguno de nuestros seres queridos... ...de alegría... ...por ver cómo la gente se solidariza con toda la gente que está luchando... ...contra esta pandemia... ...y en el plano conductual... ...como podéis observar... ...los aplausos... ...los gritos... Los vítores, la música...